Sigue en, en este ritmo que vamos a tener un poquito agitado de, de presentaciones, Patricio Lorente, que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, de la provincia de Buenos Aires en Argentina, y wikipedista, nos va a compartir su ponencia sobre Wikimedia, conocimiento libre y universidad. Patricio, el piso es tuyo. Eh, muchas gracias Anabela, gracias además por poner una foto mía de hace unos 10 o 12 años atrás eh, donde me veo mucho más eh, joven y vital. Eh, bueno, gracias a la organización, gracias al, a, a quienes están participando de esta eh, presentación. Eh, eh, la pregunta práctica, eh, ¿quién pasa las diapositivas? Constanza. Ah, Coti, podemos arrancar cuando vos quieras. Eh, mi tema es conocimiento, Wikimedia, conocimiento libre y universidad. Eh, en ese sentido, preferí enfocarme sobre todo en universidad porque eh, de Wikimedia y de conocimiento libre eh, vamos a estar hablando durante todas las presentaciones y en el caso de la universidad, eh, por bueno, las restricciones de tiempo y demás, eh, mi idea fue... Eh, enfocarme en una experiencia puntual que es la relación entre eh, Wikimedia, Conocimiento Libre y la Universidad Nacional de La Plata que es eh, la experiencia que más conozco, es la universidad que habito junto con muchos de eh, los colegas que están participando de esta presentación. Y la Universidad Nacional de La Plata en particular porque bueno, es una universidad pública de Argentina eh, que sigue la tradición de la reforma universitaria de 1918 y que en ese sentido, respetando esa identidad, esa tra tradición, ese proyecto de universidad, eh, hoy es una universidad que resiste, junto con las universidades públicas de Argentina, eh, los embates privatizadores del conocimiento y de la educación superior. En la concepción de nuestra universidad, el conocimiento, el acceso a la educación son bienes públicos y eh, garantizar su acceso eh, es parte del ejercicio de los derechos fundamentales eh, de las personas. Eh, una brevísima semblanza de esta universidad, tiene, es una universidad muy grande de Argentina, la segunda en tamaño, la primera en complejidad, eh, tiene 154 títulos de grado, 235 de posgrado, perdón, sigamos con la anterior... Eh, comprende alrededor de 150.000 estudiantes en, entre el grado y el, y el posgrado, está organizada en 17 facultades, tiene además una actividad de investigación eh, científica muy importante con 141 eh, unidades de investigación entre laboratorios, centros de investigación eh, y unidades más pequeñas, exactamente 100 revistas indexadas de acceso abierto de las más variadas disciplinas, y quería mencionar eh, en esta brevísima semblanza eh, que el repositorio institucional de la Universidad Nacional de La Plata es eh, en volumen el más importante de América Latina con más de 130.000 recursos. Y quería mencionar el repositorio porque en esta tradición de eh, conocimiento abierto, de ciencia abierta, uno de los mojones fue eh, la... Eh, el primer manifiesto por el acceso abierto a la investigación científica en el año 2001, fines del año 2001, y apenas un año y un par de meses después, se creó este repositorio institucional en la misma tradición de acceso abierto, de manera que todos los recursos que están depositados en nuestro repositorio institucional eh, están distribuidos bajo licencias eh, que permiten su distribución eh, absolutamente abierta. En ese sentido, y avanzamos, eh, eh, hay una larga tradición de vinculación con Wikipedia. Eh, desde el año 2007 que se generan una cantidad de iniciativas eh, entre la Universidad Nacional de La Plata y wikipedistas, eh, la primera que yo recuerdo, probablemente no sea la primera, fue en el año 2009 eh, en una especie de cacería fotográfica eh, que organizó un grupo de wikipedistas eh, organizados por la eh, recientemente creada, parece entonces, eh, Asociación Civil Wikimedia Argentina. Eh, de esa actividad, bueno, se registraron eh, fotografías de las colecciones del Museo de la Plata, pero más importante que ese hecho puntual, eh, como por ejemplo esta fotografía resultó de aquel encuentro, eh, más importante decía que ese hecho puntual fue el inicio de eh, una tradición de colaboración entre una institución de educación superior, como la Universidad Nacional de La Plata, que entiende al conocimiento de la misma manera que lo entiende el proyecto Wikimedia, bueno, se inició una colaboración eh, sistemática entre estas dos, tan distintas eh, instituciones, una, una institución tradicional del conocimiento y la cultura, como una uni universidad, eh, pero al mismo tiempo una colección de sitios sostenidos por voluntarios, cuyo objetivo es poner a disposición la suma del conocimiento eh, para todas las personas. Siguió eh, eh, eh, en esa misma época con una visita al observatorio del... Eh, de la Universidad, que es al mismo tiempo la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de nuestra Universidad, y luego, avanzamos una más, y luego también en el marco de esas actividades hubo una cooperación con el Observatorio, con la Facultad de Humanidades, con el propio CEDICI. Con la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, para iniciativas de digitalización de material bibliográfico. Volvamos atrás un segundo. Eh, en, en esa foto, de hecho, está u, una de las personas que nos acompaña en esa presentación, Evelyn Heidel, eh, enseñando a eh, personal del, del Museo del Observatorio del Museo de Ciencias Astronómicas y Geofísicas, cómo operar un escáner especial para libros. Mediante eh, el cual se digitalizaron eh, no solo libros históricos como, por ejemplo, el que viene en la siguiente slide, eh, libros históricos eh, que se guardan en condiciones especiales porque son ediciones eh, muy antiguas, como este eh, eh, astro, Astronomía de un eh, famosísimo. Eh, eh, astrónomo francés eh, del siglo XIX, pero también se empezaron a digitalizar publicaciones que estaban en papel de la propia universidad, pero que, eh, como eran publicaciones institucionales y la universidad decidía ponerlas en acceso abierto, se podían compartir. Luego se iniciaron editatones, es decir, maratones de edición para compartir eh, el conocimiento de la propia universidad y la historia de la propia universidad en Wikipedia. El de la foto eh, eh, es de un editatón en el Colegio Nacional sobre la historia del propio colegio. El siguiente eh, fue en la biblioteca pública de la universidad, sobre la radio y la biblioteca pública, pero luego de eso se hicieron eh, editatones sobre científicas destacadas de la universidad, sobre eh, las marcas de eh, la represión, la violencia, de la última dictadura argentina, sobre la Universidad Nacional de La Plata, que fue una de las instituciones más castigadas y con mayor número de víctimas, eh, y eh, editatones sobre eh, disciplinas específicas de la universidad, y, y bueno se han hecho una enorme cantidad a lo largo de los últimos años, y por supuesto también, el, grupo de, el equipo de Wikimedistas del Museo de la Plata desarrolla en los últimos tiempos sus propias editatones eh, sobre temas disciplinares de las, de las ciencias naturales eh, y, y antropológicas. Eh, y seguimos por favor adelante. Y una última consideración que quería hacer: eh, este es un libro, es la portada de un libro que se editó hace muy poco en colaboración entre Wikimedia Argentina y la editorial de la Universidad Nacional de La Plata, donde se registran experiencias eh, de uso de Wikipedia como herramienta pedagógica, es decir, la incorporación de Wikipedia y de los proyectos Wikimedia al aula, a las prácticas áulicas, eh, que permite, eh, más allá de que, por supuesto, tiene sus propias dificultades y eh, hay... Un programa específico de Wikipedia Argentina para poder acompañar a los docentes que deciden dar ese paso, eh, pero que, por favor, sigamos en la anterior, eh, pero que eh, trae aparejada eh, eh, no solo eh, posibilidades de aprendizaje de la propia disciplina, como las disciplinas. Eh, eh, cómo el conocimiento disciplinar es ensamblado, es validado, es comunicado de manera efectiva, sino también permite la adquisición eh, o el entrenamiento en algunas habilidades académicas más transversales, más amplias que el propio aprendizaje de la disciplina, por ejemplo, la obligación de tener una, una eh, escritura normalizada a partir de ciertas reglas expositivas, la utilización crítica de fuentes primarias, secundarias y terciarias, la eh, eh, colaboración en una comunidad más amplia que el aula, eh, la publicación de trabajos prácticos que no son trabajos prácticos sino que son eh, mejoras a contenidos de Wikipedia o a contenidos de Wikimedia Commons eh, o a contenidos de Wikisource, eh, que permiten además al mismo tiempo ampliar los recursos educativos abiertos disponibles, porque todos los contenidos de los proyectos Wikimedia son eh, en sí mismos recursos educativos abiertos, eh, permite que estudiantes que usaban Wikipedia de manera crítica, eh, al tener que intervenir en los contenidos de Wikipedia, eh, se, eh, se inicien en, en prácticas de alfabetización digital que yo llamo sustantiva, que no tienen que ver con la destreza en el uso de la tecnología o en el uso de los dispositivos, sino comprender cómo se construye, cómo circula eh, y cómo se accede a conocimiento y e informaciones información eh, eh, en este contexto tecnológico. Y finalmente, eh, no menos importante, esto es de lo que nos hablaba Constanza recién, participar en Wikipedia significa participar también en disputas, eh, abiertas, públicas, eh, con reglas de diálogo y de conversación y de discusión, decía disputas de sentido que habilitan la posibilidad de pedagogías críticas, eh, en el caso de Wikipedia en particular, esto ha habilitado fuera y dentro del aula eh, iniciativas eh, a partir de perspectivas feministas, de perspectivas antirracistas, de perspectivas decoloniales. Eh, la posibilidad de intervenir en la construcción de conocimiento, en la fuente más utilizada eh, en este contexto, eh, permite eh, incorporar la mirada de perspectivas pedagógicas críticas eh, que le dan un sentido adicional, además, a la, al propio proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchísimas gracias.